Queremos a continuación saludar y agradecerle la presencia a Claudia Arandia, ella es la responsable del proyecto de formación técnica del cemc ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? Bienvenida. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Eh, gracias por recibirnos y eh, escucharnos también un poco. Seguro, está buenísimo. Eh, cuéntanos un poco qué es lo que hacen ustedes, eh, este, este lugar donde tú trabajas, ¿no es cierto?, que tiene que ver, entiendo, con la formación de, de personas, ¿no es cierto? Con la capacitación que suele decirse, que a algunos no les gusta que digan capacitación. capacitación. ¿no? Si esto es <risa> una palabra así que medio ha querido ser desterrada. Eh, cuéntanos de qué se trata, además que viene aparejado con el lanzamiento de un interesante programa que. De, eh, por cierto tiene un nombre muy muy provocador, ¿no? Exacto. un disparador, digamos, ¿no? para muchas cosas. A ver, cuéntanos de qué se trata. Bueno, el proyecto Formación Técnica Profesional es un proyecto que está financiado por la Cooperación Suiza en Bolivia. ¿no? Es un proyecto que está trabajando con 72 institutos técnicos, tecnológicos y centros de educación alternativa en todo nuestro país. ¿no? Lo que pretende es eh, fortalecer la formación técnica profesional de jóvenes y de población vulnerable para facilitar su acceso al empleo, al autoempleo, al emprendimiento ¿no? y de esta manera poder mejorar su calidad de vida. Correcto. Yo decía, lanzaron este programa que se llama... Formación técnica funciona. Exactamente. no. Hoy día, a partir de ayer, que fue el lanzamiento de la campaña, es una campaña que pretende eh, visibilizar la importancia de la formación técnica y la contribución también al desarrollo económico de nuestro país. Eh, la formación técnica funciona porque es una formación de alta calidad, es una formación pertinente con las demandas de un contexto productivo, con un contexto empresarial y que desarrolla competencias en los, en los nuevos profesionales para eh, contribuir a su población. ¿no? Sí. Que sí. En el caso particular de ustedes, como SEMS, e e, ¿qué, ¿qué actividades realizan para que la gente termine de, de entender bien de qué se trata? Nosotros somos coejecutores del proyecto, nosotros estamos trabajando en algunas regiones del país, pero el proyecto, como digo, eh, abarca los nueve departamentos eh, el, eh, tiene como objetivo fortalecer primero, ¿no? se ha fortalecido a los 72 centros con los que trabajamos en temas de equipamiento e infraestructura, se han mejorado sus talleres ¿no? para que eh, puedan tener una formación de mayor calidad y pertinente con el desarrollo tecnológico de las empresas. También se fortalece las capacidades del personal docente y administrativo de los centros e institutos para que pues, se vayan actualizando permanentemente se trabaja también en el relacionamiento de los centros con el, contexto, con el contexto laboral para facilitar estos mecanismos de intermediación laboral para los jóvenes y facilitar también el emprendimiento. Correcto. Eh, Claudia, yo recuerdo hace, hace algunos años eh, decir, eh, formación técnica era así medio como que una Exacto. cosa de segunda, ¿no? Eh, yo quiero ser ingeniero, licenciado, doctor, ¿no? Eh, en fin, eh, ha cambiado mucho, ¿no? Y tiene que ver necesariamente con los cambios que se han operado en el mercado, ¿no? De pronto el, el tema de la, de la formación técnica toma otra dimensión, no es lo que era antes, ¿no es cierto? Que es bueno que aprendas a hacer un mueble para tu casa, ¿no? Hoy es otro, otro momento, diríamos, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Es importante decir, que la Cooperación Suiza ha realizado un estudio en, en tres departamentos, en La Paz, en Santa Cruz y en Tarija, respecto a, a, a cuál es la visión que tiene la población de la formación técnica y lamentablemente es una formación que actualmente no está muy bien valorada frente a la formación universitaria. Entonces, esta campaña de la formación técnica funciona. Lo que pretende es eso, mostrar que eh, es una opción válida para los jóvenes, es una opción válida para... Eh, incentivar, para motivar el, el emprendimiento, es una formación válida para contribuir a nuestro país, a nuestra región y a nuestras localidades. Seguro que sí. ¿Cuánta, cuánta gente más o menos eh, es, ha participado, participa en estos, en estos cursos, en estos espacios que tú has descrito? Anualmente en nuestro país alrededor de 167 mil jóvenes salen bachilleres. De este grupo total de población, aproximadamente el 7,8% de estudiantes opta por la formación técnica en, en centros de educación superior, ya sea institutos técnicos, tecnológicos o centros de educación alternativa. Estamos hablando de unos 15.000 aproximadamente. 13.000. Entre, 13 entre 13 y 15.000. Jóvenes que acceden a la formación técnica, ¿no? Correcto. Entonces, eh, se ve un porcentaje pequeño todavía. Eh, es importante que la gente conozca que la formación técnica es una oportunidad válida, es una opción de profesionalización que puede ayudar y facilitar la inserción laboral, puesto que es una formación práctica. ¿no? La norma dice que la formación técnica debe tener un 70% de práctica. Eh, y 30% de teoría. Entonces, los, los profesionales aprenden haciendo, manejando la máquina, manejando el instrumento, lo que los habilita más fácilmente para acceder a un puesto laboral. Correcto. ¿Cuáles son los, los, las carreras o los espacios más demandados? ¿Y cuánto tiempo toma que una persona que, por ejemplo, se inscribe ahora eh, en este tiempo, en enero, vamos a suponer, tras salir bachiller, cuánto tiempo le toma formarse en, en estos ámbitos? Tenemos diferentes niveles. ¿no? Uh -huh. eh, un joven que ingresa a la formación técnica superior, por ejemplo, le toma tres años años, salir como técnico superior. En los centros de educación alternativa tenemos formación desde los seis meses hasta los dos años. ¿no? entonces ¿Sales ahí, técnico medio, digamos? ¿o? Sí, exactamente. Técnico básico, auxiliar o medio, y Correcto. luego superior. Entonces, tenemos formación desde los seis meses hasta los tres años para poder formarte como... ¿Y, okay. y, lo, y lo, lo que más se demanda? Lo que, ¿Lo que más tiene, digamos, expectativa de los jóvenes? Hay una, las de, hay una gran variedad de áreas, ¿no? Eh, hay mucho, eh, muchos estudiantes en el tema de agropecuario, ...tenemos mucha formación también en el área de mecánica automotriz... y, y eh, ...sí, mecánica automotriz... ...ahora eh, está muy en boga el tema de gastronomía... Eh, ...tenemos mucha población también en temas de contabil, contabilidad general... Eh, ...en administración aduanera... ...hay temas también como electricidad, electrónica... Eh, mecánica industrial, ¿no? Entonces, es, muy, es una amplia, amplia variedad. Por eso los jóvenes deberían conocer la oferta y los papás deberían apoyar la vocación de los jóvenes, ¿no? De no acuerdo. el título que van a obtener, que, que a veces frustra a la gente que no sigue su vocación. Entonces, los papás deberían conocer también la gran oferta y la posibilidad que puede tener una aprobación una pues, técnica. Seguro que sí. El tema informático, me imagino, también debe estar muy en sí, boga, ¿no? Por supuesto, sistemas informáticos, sistemas, en todo tal, la, ¿no? el tema de conectividad, eh, por fibra óptica, ¿no? Que está dentro de, del tema. De acuerdo. De... Eh, eh, de, del universo que generalmente ingresa a estos espacios, ¿cuántos finalmente coronan con su carrera, ya sea técnico medio, técnico superior? ¿Qué porcentaje de éxito de graduación, no sé cómo lo definen ustedes, eh, existe en nuestro país? Lamentablemente el tema de deserción es muy alto, ¿no? Muchos jóvenes que ya desarrollan una habilidad en los primeros años, ¿no? En el primer... Eh, periodo de formación, ya deciden insertarse laboralmente y deciden dejar sus estudios. ¿no? Empieza a ir lesbiana, les sus pesitos y, y dicen, y dice, no, qué? ya no necesito terminar de formarme. Entonces el tema de deserción es alto, eh, está más o menos entre el 40%. Ajá. la deserción de perfecto, muy bien eh, el sí. tema del costo, ¿cuánto les cuesta a los jóvenes entrar a estos espacios? eso es lo más interesante ¿no? tenemos una gran oferta formativa en centros fiscales ¿no? y de convenio donde eh, los estudiantes en institutos técnicos pagan 200 bolivianos de matrícula, es unos 200 bolivianos anuales por, mm, por participar de una carrera de formación técnica ¿no? ¿y después? después es gratuito o sea, mensualmente no hay que pagar no hay, una... No hay una cuota mensual, no tienen que... obviamente sus, sus insumos ¿no? para, para el trabajo, como, trabajo como... pero no tienen que pagar una mensualidad. Qué Interesante, impresionante. Aquí en La Paz, por ejemplo, ¿qué lugares habrían? ¿Qué centros tendrían acá en La Paz, en El Alto? Uy, tenemos gran variedad de los más conocidos en La Paz, la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo. ¿no? que tiene muchísimos años de antigüedad y experiencia o formación técnica. Tenemos el Instituto Incos La Paz en temas de comerciales Auditoría. como contaduría. Eh, el ITC La Paz, que es el Instituto Técnico Comercial La Paz, donde estamos apoyando gastronomía, por ejemplo. En El Alto tenemos el Puerto de Mejillones. Estamos trabajando nosotros con dos carreras que son mecánica automotriz e industria de alimentos. ¿En El Alto? En El Alto. En el Puerto Mejillones. Puerto de Mejillones. Tenemos el, el Bolivia Mar también, que es otro de los centros que apoyamos con las carreras de electrónica, confección textil también, ¿no? Qué que bueno. creo que es un área Qué bastante bueno. interesante. Eh, estamos también apoyando en, en el alto el, el Instituto Brasil-Bolivia con construcción civil, con industria textil también, ¿no? que son los institutos superiores. Y en el alto también trabajamos con centros de educación alternativa como son eh, el, el CEA María Auxiliadora, ¿no? el, el CEA San Gabriel, el CEA Franz Tamayo. Eh, tenemos, es importante mencionar que eh, la Cooperación Suiza también ha ingresado a Educación Especial. Entonces, tenemos un centro de educación especial que es el Centro Madre Ascensión Nicole. ¿Dónde queda este? Que queda también en el Alto. Qué bueno. ¿No? Y donde eh, apoyamos la formación técnica de personas con discapacidad. Qué maravilla. Para eh, pues, darles también una oportunidad qué lindo, ¿no? de, qué de, de. Qué lindo. De, Trabajan de... muy bien las personas. Hemos sí, visto es en, otros, muy lindo. en otros lugares, aquí lamentablemente todavía no está muy, muy establecido, ¿no? Uh -huh. no es muy frecuente, pero ves en otros países los denominados talleres protegidos por ejemplo, Exactamente. ¿no? donde lo, los chicos, las chicas es increíble, de manera cómo increíble, trabaja. además con una prolijidad, uh -huh. no productos de primerísima calidad, alimentos. Además que le fin, ponen todo su amor a lo que hace. Absolutamente, no es, absolutamente. Es, es sí, es. interesante. Qué bueno que se haya hecho esto en el alto. Nos va a encantar poder eh, contarles a los amigos que nos ven y nos siguen, pues, eh, justamente los detalles. Eh, interesados eh, que escuchen esta propuesta y digan caramba, yo quiero esto, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo entro? En fin, y a la ansiedad seguramente a muchos los estará ganando. ¿Cómo hacer para, para hacer esto? Tú bien has mencionado algunos centros donde se está implementando este, este, este programa, pero digo, eh, si quieren más información, algún detalle, ¿cómo hacer para comunicarse con ustedes, con la cooperación? ¿Cómo sería el procedimiento? Bueno, tenemos eh, varias oficinas, no sin embargo, eh, si quieren mayor información, con gusto podemos hacerlo en el Centro de Multiservicios Educativos, que estamos en eh, la calle Pichincha, esquina Sucre, para brindar cualquier información respecto a los centros de la paz, fundamentalmente, ¿no? Correcto, eh, esto, es, esto es allá en el, cerca del Colegio San Calixto, exactamente. ¿no? Exactamente. Entre la Sucre y la, la, la Genaro la, San Ginés, o la Pichinches. Sí, estamos en la Pichincha entre Sucre e Indabur. E Indabur, exactamente. Y atrás del Teatro Municipal, el Colegio ah, San Calixto, ahí tiene la oficina, el CEMSE, ¿no? Exactamente. Que es donde les pueden dar... Ahí está eh, nuestra sede del proyecto. ...más información. Eh, Cochabamba, Santa Cruz, esto rige obviamente para todo el país. Exactamente, en Cochabamba sí. también tenemos siete centros que estamos apoyando, siete institutos técnicos eh, también tenemos otro en, en Riberalta, por ejemplo Buenísimo. tenemos tres centros en Oruro que los que estamos apoyando, obviamente la oferta de, de centros e institutos en, en nuestro país es bastante amplia tenemos alrededor de 438 institutos técnicos tecnológicos en todo el país 438 y, y 600 centros de educación alternativa impresionante Entonces, hay una mil. oferta claro. enorme ¿no? que, que la gente pero con conocer. este programa no son todos están no algunos. estamos solo, solo con 72 no que son estos que estamos mencionando buenísimo y qué bueno nos alegra muchísimo saberlo eh, yo por todo lo que has contado por las carreras que has mencionado no es cierto eh, entiendo que eh, lo que te dan estos cursos es la posibilidad de, de ser autónomo, de ser independiente, no tener que ir a buscar trabajo, mandar tu currículum, tener que jurar a nadie, ni ninguna lealtad, ni ninguna cosa. Te compras cuatro cosas y empiezas a trabajar, y es tu sí. talento, tu formación, tu capacidad, tu compromiso, y, y dale que va, no en, en alimentos, en informática, en mecánica, en lo que tú quieras. no O sea, te da esa posibilidad, es una puerta abierta, a la independencia, a decir, yo voy a ser mi propio jefe, yo voy a fijar mis horarios, voy a decir cuándo entro en vacación, si trabajo 25 horas al día o solamente, hoy día no trabajo, así de sencillo. Qué bueno, ¿no? Eso, eso es lo lindo de la, de, la, de la parte técnica, ¿no? Y si tú te fijas lo que cuesta ahora, por ejemplo, conseguir ciertos rubros técnicos, ¿no? Por decirte, eh, no voy a entrar en especificaciones, pero digo. A veces cuando tienes un problema en la casa sin ir lejos, uh -huh. ¿no? Buscas a un especialista y son los tips más cotizados. Exactamente. No, no esta semana no puedo, tengo mucho sí, trabajo, claro. ¿no? Una cosa así que, que, te, que denota, pues, obviamente, que en este momento el tema de las carreras técnicas definitivamente te ofrece, creo yo, un mejor horizonte incluso que muchas carreras de universidad sí. donde, donde vas a incorporarte un ejército de desocupados o de profesionales con un gran título, pero que están trabajando de otra cosa, ¿no? Es así, es, es así es. de triste la la situación en Bolivia. Así es, ¿no? Y por eso decimos que la formación técnica funciona para esto, ¿no? Para que los jóvenes puedan generar sus propios ingresos, puedan generar sus ideas, o la formación técnica desarrolla mucho lo que es la creatividad, la innovación, y una muestra de ello, por ejemplo, es este catálogo ya. de innovaciones eh, bueno. que se hacen en los centros de formación Estamos técnica. Estamos viendo algunas, algunas imágenes, ¿no? Sí. Eh, no sé si tienes, por favor, esa, esa imagen de la de los inventos, son, inven son cosas que han inventado, ¿verdad? Claro. Eh, ahí, ahí, mira, te, ahí lo tenemos justamente en la... En la versión. Eh, vean ustedes, a ver, vamos a ir repasando, ¿no? Eh, yo estaba viendo un poquito de reojo mientras, mientras aquí hablaba eh, nuestra invitada, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, cositas así, mira, qué interesante. Esto es producto de gente, mira, a ver, para un cacho ahí. Robot de seguridad para la minería. Exactamente. Y esa es ¿no? una, una idea generada por estudiantes de institutos. Técnicos. Y desarrollada por institutos técnicos. Exacto. ¿Sí? Buenísimo. A ver, andate un poquito a la derecha. Dice. Horno calcinador de minerales sulfurados. Bueno, esos son los que están en minería sabrán de qué se trata, claro. pero me imagino son eh, herramientas de trabajo para ver un cachito ahí. Eh, posiblemente herramientas que tienes que importar, que tienes que traer a un alto costo a Bolivia y aquí las están se haciendo la misma gente, la, los mismos eh, estudiantes y los mismos técnicos. Esto que sería es una impresión en 3D okay. para industria e investigación. Cuero vegetal a partir de desechos naturales. Imagínate esa maravilla. Entonces, esto es un producto, por ejemplo, de los proyectos de grado que hacen los jóvenes qué para bueno. graduarse, ¿no? Entonces, hay mucha idea, hay mucha innovación. No Está buenísimo. Mira, acá tenemos otra. que dice? Eh, sistema de presurización de agua potable, sistema de automatización para observatorios astronómicos. Uh -huh. ¿no? Ahí está. Siguiente, a ver, vamos a ver otros otros aportes. Estos son eh, productos y, y, en muchos casos, exámenes de grado, ¿no es cierto?, para, para, para graduarse, graduarse. Exactamente, que hacen los histórico. chicos, ¿no? Mira, ¿esto qué sería?, bueno, no, esto ya simplemente es, es, una, es una mención, pero de ese tipo de cosas, ¿no? Mira, robótica, en fin, qué interesante, ¿no? Es, es sin duda una puerta muy interesante que se abre para para quienes, insisto, no tengan esa vergüenza, es ese complejo, no sé cómo llamarlo, de decir, ah, vos eres técnico nomás. ¿Cuál es el drama? ¿Cuál no. es el drama? Y además esto lo que pretende también es mostrar a la industria que hay profesionales bolivianos que contribuyen y que pueden contribuir ¿no? al crecimiento de la industria y, y de la empresa. Mira, me encantó ese, el de la derecha. Dice, sistema de seguridad en el arranque del vehículo con lector de huella digital. digital. O sea, tú le instalas esto a tu carro y si no pones la huella digital, no el carro funciona. no arranca, uh -huh. no funciona. Fantástico. Maravilla, dame dos. Qué lindo. Mira, desarrollado por técnicos Bolivianos Bien. formados en Bolivia y dentro de este esquema, de estos programas que hoy justamente ha venido a anunciar nuestra querida amiga Claudia. Ahí está. Interesante. Bueno, ya está. Ya lanzaste la, la iniciativa. Esperemos que esto tenga una buena receptividad. Y fíjate, aquí hay otro más. Elevador electroneumático controlado mediante un celular sí. O sea, no tienes que estar ahí Levanta, enloqueciéndote, con, rompiéndote la espalda o el hombro. Muchas señoras, por ejemplo, ¿no? veo que tienen talleres o cambiadores de, de llantas, ¿no? que están ahí rompiéndose la columna, ¿verdad? Ahí ya con tu celular, ¿no? activas un sistema, qué fantástico, realmente buenísimo. Oye, felicidades, realmente nos, nos entusiasmo mucho. Generador portátil de oxígeno, mira otro. Todas estas cosas hechas por técnicos, ¿no? Fantástico, buenísimo. ¿No? Y así, bueno, quiero dejarte un catálogo, ah, bueno, por favor, gracias. para que lo puedas seguir analizando claro sí, y estudiando. Muchas gracias. Muy amable. Y además, eh, una polerita de la, de la ah, campaña. Qué ¿no? bueno, Mira, para que, Miren qué eh, linda polera. Para... Oye, hermosa. Muchas gracias. ¿La formación técnica funciona. funciona? ¿Funciona? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ahí está. Bueno, pues eh, un saludo a, a los amigos de la cooperación suiza, Swiss Contact, ¿no? que son los, justamente los que están llevando adelante, o están facilitando, diríamos, que esto se haga, que se haga realidad, que es, nos parece muy bueno, están la apuesta por la educación es la mejor apuesta, ¿no? Como decían algunos, ¿no? No hay que darle el pescado a la gente, sino enseñar a pescar. Enseñarla a pescar, exactamente. ¿Qué es eso ¿no? eso ni más, es importante. Ni menos. Hay que seguir trabajando en educación, hay que seguir trabajando en formación técnica. Seguro que sí. Le agradecemos muchísimo a Claudia Arandia, que estuvo con nosotros compartiendo esta mañana. Ella es responsable justamente del proyecto SEMSE. Allí atrás del Colegio San Calixto les van a esperar por si quieren alguna información ampliatoria de los centros de formación en La Paz y el Alto. Allí la buscan directamente a Claudia, ella les va a dar todo. Toda la información, todos los datos que necesiten. Fue un placer saludarte. Igualmente. Felicidades que esto repercute y que tengamos muchísimos técnicos, e incluso técnicos de exportación. Así porque otra es. cosa es irte al exterior sabiendo hacer cosas, ¿no? Por supuesto. Allá afuera te valoran, no sabes cómo. ¿no? La formación técnica en otros países tiene mucho más relevancia, ¿no? Entonces tenemos que llegar a eso también, a, a valorar nuestros profesionales. Gracias, Claudia, otra vez. Muchas gracias a, a ti. Muchos el... éxitos. Ha sido un placer. Muy amable. Bien, vámonos a la pausa, por favor. Compañeros, les voy a pedir que nos... Eh...